Nos toca verdad, presentar a nuestro invitado del día, se trata de eh, Julio Lizardo, director del de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, aquí en el, la provincia de Duarte. Vamos a hablar con él acerca de las averías en el sistema de agua potable, que es una preocupación de mucha gente y que eh, Julio eh, nos dirá cuál es la situación con relación a estas situaciones que se dan, que parte incluso del día a día. Me imagino yo. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Buenos eh, días a nuestros queridos amigos, Francis, días, José Julio. Amado, Carolina y Yaljan, eh, que siempre tienen un trato, siempre de especial con nosotros. Pero yo quiero iniciar con algo, mis dos minutos de, de réplica. Ah, El martes sí. pasado... Eh, en este programa, no solo no es un asunto de pelear, sino de información, porque, ¿cómo que dice? No, no es, esto no es para... El, el martes pasado, en el programa, eh, hablaron de una avería que había en la Guasma. Eh, mencionaron, creo que un término, creo que eh, el que trabaja le duele, el que, es, el que está sentado tal vez se queda tranquilo o el que está haciendo lo incorrecto, porque mencionaron un término de incapaz. Y creo que la incapacidad existe cuando no existe capacidad. Y yo me siento con mucha capacidad para darle, no solo a este pueblo, sino a cual, en cualquier institución, en este momento estoy en el Instituto Pero, Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, sí. sino en cualquier otra institución. La información correcta, que fue la que debió de darse, esa avería eh, surgió el jueves, eh, por una, eh, una, una brigada técnica que la ocasionó de, de norte, que estaban poniendo unos postes de luz. Y el señor Pedro Cuello, estoy mencionando este nombre, me mandó un video, una persona comunitaria, a mí el jueves. En INAPA no sabía nada, ni siquiera en INAPA aquí. Yo estaba, en, yo estaba fuera de. Yo estaba en Samaná, pues cuando me llamaron. Y yo le informé al ingeniero G.C. Manuel Villa. Eh, que es el, nuestro encargado de operación y a Marcos Paulino, que son dos personas, dos ingenieros con mucha capacidad, con maestría eh, eh, especializada hasta en el área, porque Marcos hizo una maestría sin saber que venía para acá y se graduó ahora, de, eh, que tiene que ver relacionada con el agua potable en una universidad extranjera y estamos haciendo casualmente una ma maestría en sanitaria en la eh, Universidad Pedro Enrique Ureña, que también Gisela la está haciendo. Eh, entonces en ese momento se comenzó a manejar la información, la línea, eh, eso viene del, del, del acueducto de Cuava, para que la línea descargue necesita 24 horas para descargar. El viernes eh, se le informó a la comunidad que se iba a descargar para que se abastezcan y el viernes se mandó a descargar. El lunes se iba a realizar... El trabajo es una línea de distribución de 3 pulgadas, la, la avería, y el y el, y por algunos asuntos, que faltaba una pieza o algo, no se hizo el lunes. Irónicamente, cuando aquí se estaba hablando de ese tema, se estaba resolviendo esa avería. Simplemente no es para... Simplemente a modo de información, porque yo soy muy celoso donde me encuentro, y y si, y si hay una... ...que en las instituciones públicas hay muchas debilidades, muchísimas... ...y uno coge muchísimo pique, ustedes no se imaginan... ...porque para, a, a veces eh, no hay recursos, claro que sí... Eh, ...hay demasiadas averías, no tiene que priorizar... ...o sea, ahora mismo eh, nosotros tenemos varias prioridades... Y una, ...y una a veces te dice, no, esta ya no es la prioridad... ...la prioridad es esta, vamos a resolver esta... ...por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos una prioridad... Eh, ...varias prioridades, pero hay una que nosotros tenemos en la salida en agua, que, que es un asunto eh, que no aguanta más, eh, pero ahí tiene que ver también el ayuntamiento, y hay que buscar la manera, de porque ahí los inbornales eh, eh, también tienen problemas, que los inbornales son, eh, una, son eh, un asunto de, de la municipalidad, y hay un problema con la línea, eh, la línea recolectora de 8 pulgadas, eh, de aguas de, de alcantarillado, ahí para que se entienda, de aguas negras, para que se entienda, eh, que está entaponada. Eh, por, por el asunto de que está en una vía principal, eh, eh, a, a veces se nos hace un poco complicado, porque también hay que pedir los permisos al ayuntamiento, y, y yo entiendo esa parte, porque a veces eh, antes tal vez no había mucho hoyo, porque no se trabajaba, y no quiero, por esa es la realidad. Eh, eh, entonces ahora, eh, eh, al, al, al haber tanta averías, pero no era que no la había antes, es que se está trabajando en esa parte. O sea, para que la gente entienda, en la provincia de Duarte, con una brigada de cinco personas, que se, o sea, se nombró uno solo y se dividió para que fueran dos brigadas de tres y una brigada de agua negra, que se han realizado aproximadamente, yo diría que más, pero la que hay estadísticamente ya comprobada, Casi alrededor de 2.000 averías en un año. Sí, en la provincia de Duarte. Eso es una locura. 2.000 averías en línea en línea, en línea línea de impulsión, de aducción, sí. en línea de distribución de 3, de 6, de 24, de 36. O sea, o sea son, son, son asuntos que a veces eh, eh, uno, uno tiene que aplaudir ese personal que, que ganando sueldos que no son unos sueldos eh, eh, de lujos, eh, hacen tanto esfuerzo para que el servicio eh, eh, le llegue a la ciudadanía. O sea que eh, Julio, esa parte... Julio, mira, fui eh, yo que dije de la incapacidad, pero no hablé de incapacidad intelectual, eso no está en discusión. Hablo de capacidad, incapacidad gerencial, porque no... No era la primera vez que nosotros poníamos ese video. Sí. No era la primera vez que nos habían hablado de esa avería. Y lo planteamos y digo, esto es una incapacidad de la dirección de quien está al frente de INAPA. Fui yo, responsablemente lo dije. Entonces, sucedió, como tú dices, coincidencialmente, al día siguiente la repararon. ¿Qué, no, ¿Cuál, mismo día, cuál es mismo la percepción día. que se da? Con el perdón, Julio. ¿Cuál es la percepción que se da? Okay. Que hasta que el medio no denunció, y Napa no hizo nada, esa es, es la percepción, percibe. yo no digo que sea la realidad, pero es la percepción, o sea que yo en ningún momento quise ofenderte, si te sentiste ofendido lo lamento mucho, porque yo no soy hombre de ofender a nadie, pero sí soy responsable de lo que digo y lo que hago, y no hablé en ningún momento de problema intelectual, no, absolutamente, hablé de incapacidad gerencial, que son dos cosas diferentes, de hecho la mayoría de los intelectuales son incapaces de jugar, gerencialmente, no Mira, es, es importante, yo acabo de enviar a, a, a la tablet, por favor, lo que es la... Te pido disculpas. Eh, el, no, no, el, no, no porque, eh, eh, ya, ya, porque sí. antes de entrar, porque ya, porque no es al contrario, es, es, mira, yo tengo aquí, eh, hablé Pedro Cuello, eh, y, lo, y se puede enseñar el jueves 10 y 37, miren, la, en ese momento a mí me llega la información, yo estoy en Samaná, en ese momento... Eh, si tenía tiempo, no sé, en ese momento a mí me llega la información. A mí me llega una la información. Pregunta, y yo se la mando, se la mando a... a, a mando aquí, semana, aquí, aquí hablaron en la producción que tenía 30, 30 días. No, no, no, no. Varias semanas. No, semana dos semanas. Tenemos, sí. Pero la información es que se llega a ese día. Y yo puedo llamar a Pedro Cuello que vive ahí. O sea, yo estoy mencionando hasta nombres. O sea, yo no, yo soy una gente si hubo una incapacidad hubo una incapacidad de la, de la información, de no que, la información ya porque, ya no tiene porque información. también hay un asunto que yo siempre he criticado eso este teléfono no es inapa ese teléfono no es inapa este teléfono está personal y la gente en, en, en este país y a nivel mundial también se ha dado eso la gente cree que cuando hace una, una denuncia en las redes ya la denuncia llegó y esa no es la realidad la denuncia llega cuando se le informa a la autoridad eh, competente y, y de manera formal. Porque eh, en la provincia de Duarte, para yo, para, Guaraguao pertenece a la provincia de Duarte. Y, y yo sí, llego sí. primero a la capital que a sí, Guaraguao. O sea, la provincia de Duarte es una provincia demasiado extensa para el personal que maneja. Entonces, si la información cuando llega, nosotros hacemos todo lo posible, todo lo que está en, en, en, en nuestro alcance, para resolver. A veces no hay equipo y nosotros tenemos que recurrir a amigos eh, que tienen equipos en la zona para poder resolver y eso es parte de la diligencia de a veces de uno tratar de resolver esa situación. O sea, y yo quisiera, o sea, porque no quiero que tampoco... Porque yo que me llevo también con ustedes, no quisiera. No, porque no es personal. simplemente no, mire, mire, ¿verdad? Ahí, mire. Simplemente no quiero, no de quiero, ingeniero. de verdad. Es más, mira, me voy a parar. Ingeniero, ingeniero, mire, situación. De corazón. De hay, corazón. Simplemente, ahí. simplemente porque me llamaron una cuantas gente. Yo, eh, no no yo no lo vi. Yo no lo vi. A veces uno. Eh, y simplemente quería que dar la yo, información. Pero no, no, de verdad. Que yo referí algo y que aquí. Eh, debate hoy, luego te lo dije que a veces la gente te va a mandar la parte en la que más no, eh, te afecte, mira, la pero no en la justa dimensión, como ha explicado Amado. Ciertamente es la en es la Dominica. institución. Claro. Y la institución no la eres tú en totalidad. Y yo, aunque defendí eh, en momento me enfrenté un poquito. No quise uh -huh. hacer la discusión, pero dije, no, Julio está trabajando. Ahora. Yan Yan tenía la denuncia, creo que la había visto antes, sí. cuando Amado explota. Pero, pero yo, ya, yo no quiero pasarme el ya, Mire, no quiero mire, el mire, el mire, el mire, el mire, el <risa> mire, ya, sí, mire, mire, con, con relación <risa> a esto, eh, y es importante que los funcionarios públicos entiendan que no se trata en sí de la persona. Bueno, salvo el caso de, de Siqueo, que sí se trata de la persona. Sí, claro. Eh, eh, sí, claro. Que no, porque que no, que no la institución, porque tengo información que la voy a dar más adelante verdad sí, eh, sí, sí. sobre lo que está sucediendo ahí me dicen que está allí, que, que las arcas del ayuntamiento están llenas de dinero y que no se pueden usar porque a, a alguien no le da la gana ahí en el ayuntamiento no, no, y investido. eso me lo dieron y eso me lo dieron regidores incluso del gobierno actual es eh, lo que siempre pasa Exacto, Entonces, miren no porque no lo manden eh, ahí nada para que con nosotros con relación a esto con relación a esto eh, se había hecho la denuncia en dos ocasiones por este medio nosotros somos comunicadores verdad y nosotros la, las denuncias que hacemos las hacemos por el medio Oye, no es mi rol, no es mi rol enviarle a usted la información, ni es mi rol enviársela, a, por ejemplo, a la, a la encargada de de, de comunicaciones, ¿verdad? De, comunicaciones de, de la institución. No, Ese no es mi, eso, rol. Eso es mi rol es, es denunciarlo bien. por los eso medios, porque bien. la gente acude a uno para que uno lo haga público. Ahora bien, si ya la comunidad, por ejemplo, ha hecho la denuncia, incluso la información que tenemos era que tenía más de 10 días, esa vería, incluso ah, la, la señora que vive ahí, que es la señora Modesta, eh... Se había comunicado y me dijo, mira, yo tengo aquí 10 días que no duermo, incluso eh, se me inunda la casa cada rato y no puedo dormir porque incluso hasta, <ríe> hasta el agua, eh, el sonido de, que, ¿verdad? que emite no me deja dormir la noche entera. Y efectivamente nosotros hicimos la denuncia en dos ocasiones. Ahora bien, ah, no, no eh, bien. lo importante de esto es que las cosas se resuelvan. Yo sí, cuando se dijo que se estaba trabajando, eh, pedí que, me, porque como me mandaron la foto inmediatamente, vi que no habían hecho la excavación para hacer la... la eh, tengo la foto ahí. Le, cuando cuando se dijo que se que se había pedido una pieza, yo dije que era mentira, porque no hay forma de usted medir una pieza y saber claro, la tú sabes magnitud. Cuál, tú sabes cuál es la línea. No, pero el, el tamaño de la avería no me la pueden decir sin la, sin primero la No, no, la porque la línea, la línea está está identificada. O Entonces sea, tú tienes una línea de tres lo ahí. importante es siempre. O sea, ¿tú sabes si. Entonces usted lo por ejemplo, que hay. no tiene el personal. Es decir, eso, por ejemplo, que no venir como, como, como vino de Norte el otro, el otro día, que dijo que los apagones eran por una avería ahí en Bonao, cuando todo el mundo sabe que no, que es el país entero que está ahora mismo con una situación por falta de, de, de producción de energía eléctrica. Entonces, eh, ciertamente, y hay que felicitar en el caso de, de la encargada de comunicaciones de ustedes, que hace muy buen trabajo de información, ahora... Cuando se le hacen denuncias, no se pueden poner bravitos. No, no, ¿Por qué no. Es? No se <risa> pueden oye, poner bravitos. Yo no, yo no quisiera. Porque Ustedes <risa> están en una posición que naturalmente denuncias le van oye. a llegar. Yo, oye, yo no, oye, vuelvo y reitero, vuelvo y reitero, yo no quisiera simplemente, porque no sé si fue así también, porque ver, como dice, ah, pues, ah, me, me dijeron que dijeron, o sea, no, no fue ah, la, pa la parte, la pues. parte que me dijeron fue que tenía 30 días la información. O sea, ingeniero, usted mira aquí, tema, muchacho, que usted da una réplica aquí, ya lo que usted no, ni siquiera No, no, aquí... Ah. La visita de Julio, yo aprovecharla. Vale. En San Francisco de sí. Macorís y en la provincia hay muchos temas con el agua. Ya ha aclarado el, el punto, ¿verdad? Habló una mujer. Sí. <risa> sí, gracias. <risa> eh, es, hemos estado recibiendo constantes denuncias, como siempre lo ha sido. Hay mucha Ha habido mucha problemática siempre con el tema del agua en el país, ¿no? San Francisco de Macorís. Nos hablan a veces hasta de los que abren las válvulas, por ejemplo, en el sector el ciruelillo, de que hasta el número. El, el mango, ¿Cómo mango, se llama mango? Mango, algo así. O sea, ¿qué para? está pasando con los barbuleros, sí. con el suministro de agua en los diferentes barrios? ¿Cuál es la realidad de INAP en estos momentos en San Francisco de Macorís con el servicio del agua? Mira, con esa parte de los barbuleros, y yo a veces se me olvida que yo estoy de el lado, eh, eh, que son de las, yo digo de las formas incorrectas eh, en que se manejaban esa parte. Aquí y en otras provincias existe, porque para mí es una debilidad, pero a veces no es tan fácil eh, eh, resolverlo, valvularos que tienen 40 válvulas a su disposición. ¿Por Entonces, qué? para porque lo tenía. Entonces, cuando tú tienes una persona que tiene 30, 40 válvulas, tú tienes que nombrar tres o cuatro personas para manejar eso, eh, eh, que tú no tienes en nómina ese personal. Nosotros, viendo esa debilidad eh, que eh, eh, le hemos enfrentado desde el principio, casualmente hemos ido nombrando, por lo menos en esta zona que nosotros eh, somos responsables, eh, ya nombramos una persona aquí en la provincia de Duarte y en otras provincias también, para que maneje directamente a los valvuleros ¿por qué? porque aquí eh, se daba una costumbre eh, y yo no digo que se dé o no se dé no sé, ahora el que yo agarre se se fuñó para que me entienda eh, que una persona tenía una piscina eh, y agarraba y le decía al valvulero mira toma dos mil pesos ciérrame la válvula para esa comunidad y ábramela para mi lado, para yo llenar mi piscina. ¿Cuál nosotros. Tú, no, se fuño, ¿Cuáles son las eh, implicaciones que tiene para que descubra de tu persona? Bueno, nosotros le damos, le, le damos seguimiento y la misma comunidad debe de ser la garante de eso. O sea, la, la comunidad, así como, como, como aquí llegan las denuncias, nosotros hemos tenido contacto directo con toda la Junta de Vecinos y con todos los sectores populares de la provincia completa. El viernes, para poner un ejemplo, nosotros eh, nos reunimos con el sector de Madeja, Espínola, que es un sector que tiene una situación ahí. Madeja, Espínola, eh, Jesús de Nazaret, toda esa parte ahí, una que tiene una situación. Nosotros Hay un proyecto que está... Eh, eh, eh, que eh, Nosotros entendemos, con Dios por delante, que se va a iniciar el año que viene. Ahora, en lo que llega el proyecto, ¿qué hacemos? Hay que buscarle una solución. una, preguntita. Hay, una hay unas conexiones que conllevan recursos, porque solo en Jesús de Nazaret se necesitan eh, 120 tubos de, de 4 pulgadas, cada tubo vale aproximadamente 5 mil pesos, eh, ya en la oficina, eh, de, en la, o sea, la, en, la, en la provincial, no tiene esos recursos directos para, ya eso hay que agilizarlo por otro lado, y yo voy a decir algo hasta público aquí, eh, porque a veces uno mismo tiene que ponerse reto, yo le dije a ellos, Denme 10 días y si aquí no se inicia, yo renuncio de cargo. Yo estoy diciendo hasta público aquí. Porque a veces, a veces tú no le puedes pedir a la, a la ciudadanía eh, que te escuchen lo que tú quieres decir. Eh, cuando, tú tienes, cuando tú tienes agua en tu casa, es muy fácil decir, pero ellos pueden esperar el año que viene a que, a que el proyecto se haga. Y, o tenían mucho tiempo, ¿y por qué ellos tienen 20 años y ahora es que están peleando? Bueno, pues ahora es que nosotros estamos aquí, tenemos que ir a resolverle. Público. Porque esa es la función de nosotros Hay una parte del agua que a mí me ha preocupado Siempre y le he denunciado Y aquí hemos hecho reportajes inclusive. ¿Qué está haciendo INAPA Y en esta dirección tuya como De siempre de trabajo Con las conexiones ilegales A, a fincas y cosas para producción De agua Rícolas. potable Bueno mira eh, Y si has hecho algún un desmonte Una... Eh, eh, tu brigada han hecho algún tipo de una alguna cantidad de de, bueno, mira. de desinstalación y, y sobre todo corrigiendo eso porque las comunidades no están recibiendo agua y es un problema para ustedes porque se está yendo por otro lado mira eso eso eso es eh, una situación tan grave y tan complicada el, noso, casualmente, de una solicitud que nosotros hicimos eh, al director eh, Wellington Arnaud hace ya varios meses, se creó eh, una unidad que todavía no está bien conformada, porque como no estaba en nómina, ni estaba eso en carpeta de, de conexiones ilegales que maneja Albert Patrones a nivel nacional. Eh, nosotros, casualmente, hace ya varios meses, hicimos una, una intervención en las plantas eh, de venta de agua potabilizadora que se encuentran en la salida a Atenares. tres plantas, no quiero mencionarlas, son plantas de sí, gente, sí, sí. empresarios que han invertido aquí y que han creído en este pueblo y se, se hicieron sí. desconexiones ilegales abusando, y se y se y ilegales. se aprobó una, una línea Incluso como agua. si fuera un, un, un negocio un negocio normal para hacer las conexiones después de varios meses hubo una presión muy fuerte en esa parte eh, creo que eh, esa pero se hicieron las conexiones. Y, puede ser se voy a poner la no, voy a poner la duda que hay que hubieran que hubieran sí. o hay en existencia mí, o que hicieran conexiones, porque siempre los, la, los moradores de, de, de una comunidad saben más que, más que los técnicos. Ingenieros. Porque son los que viven Ingeniero. ahí. Ingenieros. Tenemos una, una sí, presentación en la tabla, que es sí. el público. Que a, bre bre breve. Adelante. Dale un minuto, minuto de los míos. Sí. Domingo López. Domingo López, buen día. Pregúntale, son tres, voy a leerla y luego okay, sí, sí, se lee. Buen día, pregúntale a Julio Lizardo si San Francisco de Macorís está mejor con el no, cambio. Por, por Domínguez. Domingo siempre tirando la de él ahí. Sí. Daniela Rivera de las Guaranas dice buenos días al ingeniero Julio Lizardo que devuelva los pozos que fueron hechos para el acueducto de las Guaranas. Eh, no, no queremos cisternas porque con qué agua se va a llenar si los pozos los regalaron a Cotuí. Vamos a hacer un piquete eh, En Santo Domingo Y si no devuelven los pozos, vamos a hacer huelga Ya esas actividades están programadas Dice Daniela eh, También dice el 4021, saludos amigos de mañana Ingeniero Lizardo A trabajar, dice él Que, que se haga menos propaganda Dice él, ustedes saben que están trabajando con los enemigos Dentro, hay pocos Del PRM, en las sí, instituciones eh, el, sí. eh, Mira. Aquí le dicen De, de vista linda, eh, que el agua llega eh, cada ocho días que si sí es posible Vista linda ¿verdad? aquí en San Francisco sí. que si sí es posible mandarla por lo menos dos veces a la semana y no, pero, no, el no me acumulen no tantas preguntas vamos a hacerlo por parte vamos a responder vamos a las vamos a las tres primeras mira el que no tiene la primera pregunta fue porque ya me pero tú tienes que tener una gente ahí para notar ingeniero no no no pero la guarana mira vamos a ah, empezar ah, por no, no, la guarana que es un tema de a veces, hay cosas que a veces uno no puede ni hasta decirlas, pero a veces duele. Duele. Y el que sabe, por, lo, el que me conoce y tal vez conoce alguna información y sabe por qué yo lo digo. Duele en el corazón. En las Guaranas hay un campo de pozos y se está, y se está trabajando para hacer otro campo, otros pozos. Eh, en la. En la Está a 18 kilómetros aproximadamente, y en la línea en que viene de, en el camino hay muchas conexiones ilegales. Hay unos eh, depósitos reguladores vitrificados, uno que está en Cuca, uno que está en Angelina, que serviría Angelina la Guarana, y otro que está en el Pecozón, que cuando lo hicieron parece que hubo un problema de diseño para el llenado, y se va a crearse, por eso están haciendo más pozos para hacer una gran cisterna y de ahí llenar y bombear los pozos. ¿Pero por qué digo duele? y me voy a atrever a decir algo? Que no, nunca fue público. Por yo defender a la guarana, a mí me iban a quemar la guagua en la que yo andaba. ¿En Cotuit? ¿Dónde le iban a... Oye, por defender, lo voy a decir a esto público, porque a mí me duele cuando hay personas que lo único que quieren hacer daño sin saber ni siquiera lo que uno se juega aquí. Sin mencionar más nombres, sin mencionar más nada. Había una intención con un informe militar de quemar la guagua en la que yo andaba de Inapa. Y no la quemaron porque irónicamente, yo que siempre he dicho que Dios me cuida demasiado, yo le quité los letreros de la camioneta. En esos mismos días, porque estaba, estaba enfrentando demasiadas cosas. O sea, cuando digo que estaba enfrentando demasiadas cosas, usted no se imagina lo que nosotros hemos enfrentado. Yo no le tengo miedo a nadie aquí. Pero me da, me da pena y me duele en el corazón cuando tú te la juegas por comunidades y son en las mismas comunidades que te dicen eso. Eh, ingeniero, vista linda, eh, Ahí le llega el agua eso son, ocho y No, días. no, espérate, ya. ya Porque le, le, le voy a responder sí, a esa señora. No, no. Esas son de las cosas que a veces a uno le dice, vale la pena jugársela por una institución. Vale la pena descuidar a mi familia, a mis negocios. Yo tengo hoy, hoy, hoy, en el día de hoy, yo no dormí porque mis dos niños tienen parece que un virus. Y, yo, y, y a las 2 de la mañana Ay, sí, me vomitaron malísimo. la cama entera porque fueron a mi, a mi cama. Ay, hay un virus malísimo. Y yo no dormí, he no, no dormido nada. Y debiera de estar en la clínica con mis niños. Y mi, hoy mi, mi esposa está mudándose de negocio. De manera temporal. Esas son cosas personales, pero vamos a decirlas. Porque, porque vamos, estamos haciendo una remodelación. Y yo estoy entregado a esta institución. esas son de las cosas que duelen aquí. Sí. Y que a veces a uno le dice, vale la pena jugársela. Que... Por una institución y por un país. Y por, y por comunidades. Cuando son las mismas comunidades. No deje en de la hacerlo que... por la guarana. Entonces, no, deje de val... no No, no, porque ella no es la guarana. Eh, y bueno. Ahí hay un padre que sabe tal vez más y si información. El eso está en curso, quizás ella esté desinformada de lo que está bien. pasando. No es que no es, es que no es de ahora, es eh, eh, eh, eh, eh, eh, de siempre. Bien. Y a ella, que la, te, papi, que, y a no ella le voy a decir papi. algo, porque la, me chico. dijo algo hace un tiempo. Si sigue con eso, la voy a someter personalmente a usted. Bien. Yo no Gracias. soy ningún ladrón. Gracias. Porque ha dicho que yo me tengo robado los pozos. Vamos a hablarlo claro. Oye, lo está diciendo y tiene mucho diciendo. Ingeniero. Gracias a Julio Silvio Lizardo por acompañarnos en esta entrevista de de mañana.